Hola, muy buenos días, tardes o noches, estamos en un nuevo video para el canal en The Binding of Isaac Revert, en donde vamos a jugar una partidita, suscríbete si no estás activa la campanita para más videos de este tipo. Bueno, vamos con el video. Espera, espera, espera, se me olvidó decirles algo. Que por favor se suscriban al canal de mi amigo Guadam Nico, hace demasiados buenos videos. Bueno, ya los dejo con el video. Bueno, primero que todo voy a probar los controles que la verdad así se dispara, así se mueve y así se pone la bomba. Sí, así se pone la bomba. ¿Me hace daño? No, no. Sí, sí, sí, sí me hace daño. Bueno, vamos a ver que hay aquí. Una lamparita. A ver, dice temporalmente enemigo como relantización. No sé por qué ni cómo se usa. Así que tengo una desventaja porque no sé jugar muy bien este juego. Y además apenas voy jugando... ¡Lo uso! <ríe> no van a poder contra mí. Voy a ganar a todo. No sé cuál es su final, pero aún así... Toma, toma. ¿Qué? ¿Cómo se llamaban estas cosas? No, no sé cómo se llaman y no me importa, la verdad. Yo me voy a mi... a mi... a mi moneditas si sí. pudes mejor no lo toco. Moscas. Moscas que hacen posiciones raras que en círculos. Bueno, la lámpara ya se me recargó Y eso es bueno, ¿no? Ahora la Esa cosa es la cabeza del mono que traigo, ¿no? Bueno, agarro la llave y me voy ¿Y qué se me da esa cosa? Bueno Vamos a ver quién es ¡Monstruo! A ver, lo relentizo y ya es pan comido Tú no vas a poder contra mí Porque yo soy un amo Soy un crack yo, Tú no puedes, yo soy un dios Tú eres una cosa rara y fea Que tiene unos dientes muy raros y quiero simplemente ganarte y ya te voy a ganar sí o sí te voy a ganar porque yo quiero y porque yo puedo si no hablo es porque estoy concentrado eh por si acaso eh hay que si me da que si me da ahí a ver le queda poca vida un poquito más y le gano un poquito más un poquito más nada más un poquito más ahí le hice ultra dog a ver, le gané. Toma, por sucio. Y corazón y cinto, ¿eh? Más daño... ¡Oye, me vacunaron! Yo nunca estuve de acuerdo que me vacunaran. Mira, ya destruí la caquita, por cierto. A ver, bueno, me voy. Estoy llorando. Bueno, ya estoy en el siguiente piso, nada importante. No, no quiero matar a las caquitas, caguán. Están sonriendo bien felices y yo las tengo que matar. Ese me está escondiendo. Se me está escondiendo esa cosa. Está muerta. ¿Y esta carta? Multiplicador. Se multiplicaron las llaves. Uy, uh, está bien. Oye, y esas abejas están raras, ¿no? Estaban raras. No me lograron disparar o, o acercarme. O algo así. Pero la verdad no me importa. Una pastilla. ¡Eh! explosiva! Uf, casi me da, ¿eh? Yo voy a destruir unas tres cacas. No, una caquita cagua y no una bomba. Está bien, con eso me conformo. Voy a destruir la roca con cruz que estaba por acá, a ver qué me da. Ahí está, destruyete, César. Un corazón azul. Bueno, es algo, no es nada malo. A ver, yo me voy por acá. Este. Otras vez estas cosas, sus son de ese para que no. Ah, disparan, no me había dado cuenta que podían disparar. Y esa, y la granota que hace. Uh, explotó, mató a todas. No puede. Bueno, parece que gané. Gané y no me hicieron daño. Ahorita me van a hacer daño por andar hablando, ¿no? A ver, bueno, agarro la bomba y me voy. A ver, esa cosa de nuevo. El negro va a explotar, no es porque sea negro, pero yo creo que va a explotar. Va a explotar, ¿no? Sí, sí va a explotar. Ahorita que le empieza a disparar, va a explotar, va a explotar, va a explotar. No te la acerques, no te me acerques. Ahí está, explotado y una bomba, chido. No me han quitado daño, así que muy bueno. Vamos a ver, tú te vas a tu casa, a mimir. Oh, ya la brújula se me recargó y, y pastilla, suerte perdida. ¿Por qué no me tocan cosas buenas? Díganme, ¿por qué? ¿Y por qué me estrellé con una caca? Bueno, vamos a encontrar la sala dorada. Creo que se llama así, ¿no? Sí, creo que sí se llama así. Bueno, creo que es por acá. Sí. Oh, no, estas cosas. Creo que cuando las toco me hacen daño, ¿no? Creo que es mejor no comprobarlo. No me han hecho daño. ¿O ¿Oh, sí? Ah, sí, la bomba que me hizo daño. A ver, voy a abrir la de esa. Un Brasil. Mm, no sé qué trata de decir eso, pero ¿qué me importa? Yo voy a ir al boss y lo usar a ver si lo meto instantáneamente. O oh, no sé, la verdad. Creo que no quiero perder botín o algo así. Bueno, creo que voy a... Moscas, moscas, moscas. Moscas y una roca con cruz y una roca con cruz. Explota, sésamo. Ahí está. Listo. Ahora sí voy contra el boss. Vamos a ver quién gana: ¿Copevirú o el boss raro. Quién sabe quién será, la verdad, no sé. Pero yo le voy a ganar sí o sí. Nadie rival contra mí. ¿Y eso fue empezando, ¿por qué me creo tanto? Bueno, no creo que me mate, la verdad. Me entro. ¿Pero qué? ¡Qué asco! Ya sé por qué se congela, ya sé por qué se congela, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué veo esto? ¿Por, por, ¿Por qué? Ah, le están gusanitos más y uno no tiene cara. No sé. Pero la verdad no me importa. Y ese hace pura caca, la cosa esa rara. Pues muérete, no me importa. Muérete, muérete. Que le quedan dos pedazos. ¿Cómo va a sobrevivir así? El, el diente de monstruo. Me agarro la de esa... Uh, pastillitas. Me la tomo. Me la tomo Me la toma Me la tomo, chido Ahora me voy con el diablo mm, Que me agarro Me agarro, me voy a agarrar En tipo ese raro Y la notita con sangre, a ver qué me dan Lázaro mm, Desbloqueé algo bueno, ¿no? A ver, ya me voy Ah no, disparo rayos láser Uh, qué chido <risas> Disparo rayos láser a ver, vamos a ver si lo logro. A ver, con mi rayo láser voy a matar a todos. No, no, gracias. Yo no voy a entrar ahí. Rayo láser. Prrr, maté a uno. Rayo láser. La mano derecha o la izquierda, no sé. Yo la agarro porque yo quiero, porque puedo. Telef Hand. Bueno, algo. Oye, esto se convirtió en otro cofre. Gusanitos. O son parásitos. No lo sé. Son parásitos o gusanitos. No, no lo sé, la verdad. Yo no sé cómo decirlo. Ay, ¿qué son estas cosas? Son carne, son carne asada. Ahí está, asada. Y estas cosas. Ah, no manches. Ultra doge, ultra doge, ultra. No, no, ya no me funciona el ultra wey. Bueno, al menos lo logré. No morí. A ver, la llavecita. Me tomo la pastilla? no. protefly. fly. Esto me va a proteger de las balas, ¿no? Es de que no creo una araña enojada una araña enojada no me hizo nada porque yo tengo un rayo láser y ya no a ver para qué es esto ya no tengo cuerpo no tengo cuerpo me va a durar no no me dura no me duró para nada no me duró para nada eso aquí buscar la pastilla ni on ni nada <risa> nada literalmente nada aquí no eso no gracias no me quiero pinchar ni nada estas cosas muertas me voy para acá qué es esto una oveja obesa mm, no me parece muy protectora la verdad y esto qué por qué no le hago daño ah no es cuando se levanta cuando le hago daño estos son esqueletos me hace recordar algo que jugué en mi pasado Bueno. Sigamos, Yo los voy a matar a todos, no me importa si tienen familia, si no la tienen. Pero ustedes me quieren matar y yo soy neutral. Si me atacan, los mato. Ahí está, muerte. No he usado el Brasil, <ríe> y eso que lo tengo a full. Creo que no lo voy a usar, no me gusta la imagen que saca. Ahí está, muerte. Ahí listo. Me voy a la sala del tesoro. No, y me acabo de detonar una bomba en mano. No, otra vez tengo que usar para congelar esta cosa. Otra vez. Y si lo congelo más. No, no, ya no puedo más. Pero, es hembra. Ah, es hembra. Porque lanza mini. minusanitos. Se parece más hombre, la verdad. Yo le veo que era de hombre en vez de hembra. A ver, bueno. ¿Va a morir? Sí o sí. Ahora tu muerte. Bueno, ¿y esto qué es? Vida, mmm, regeneración y vida, eso me gusta. Mmm, me voy. Creo que me olvidó de algo. No, no sé. No sé por qué tengo esa sensación. Bueno, lo voy a matar a todos y ya simplemente se mueren y ya. Yo no quiero morir aquí. ¡Oh, ¡Una bomba! A ver, bueno, me salve de la bomba. ¿Y estos es qué? Ustedes son los... Ustedes sacan sangre, ¿eh? Pues yo tengo un rayo láser con sangre Y no me van a ganar a mí Porque yo los mato de a una y ustedes de a cinco o seis Un gusano Ay, otra vez tengo un gusano Bueno, perdónenme por esa imagen Es que lo debo usar para derrotar a todas estas personas El corazón rojo no me sirve para nada Así que no me gusta como Que digamos A ver Esqueletitos Ya la sala del de boss No me voy a entrar ¿Y esto qué es? No, mejor no Me quedo con la otra ¿Eso qué era? No lo sé No lo sé Aquí no hay nada No hay nada, simplemente no hay nada ¡Ay, la bomba! Otra vez se me había olvidado Que la bomba estaba ahí Bueno, se mueren todos porque sí Y aquí cae Pastillas Prete fly otra vez ¿Esta que es? ¡Oh! Vida sube Está chido, ¿eh? Está chido A ver Vamos a ver aquí Nada, gusanitos Sí, gusanitos Denme gusanitos No se preocupen Yo con gusanitos soy feliz yo con gusanito soy feliz No me hacen nada ni nada A ver, y estas cosas de nuevo No me van a poder hacer nada porque sí ¿Por qué no? Porque cuando yo quiero algo no me sale Bueno, ¿y estas cosas que ¿Otra vez ustedes? Ustedes no me hacen nada, nada más dejan un rastrito de sangre Otra vez esto Y arañas, me dio arañas ¿Y esto qué? Pues dono No me alcanza para nada, pues dono de una vez Y esto ¿Los... Ah, lo salvo ya en un momentito voy a ganar esta cosa y yo voy a ser coronado. Otra vez estas cosas que debes dispararle cuando se abren. Bueno, una pastilla, quiero esa pastilla. Tómate la pastilla. Chido. Me tomé la pastilla y eso es lo único que pude hacer por ahora. A ver. Bueno, me voy. Voy a ver. ¿Y estas cosas que hacen? Parecen a la oveja que... Ah, explotan. Entonces no me las voy a acercar mucho como que digamos. Bueno, y estas cosas muertes. No sabía que hacían, pero aún así mueren. ¿Y esto qué es? ¿Es un pájaro muerto? Mm, no me sirve para nada. No veo nada. Un cambio. No veo ningún cambio. Bueno, me voy a la sala del boss. Ahorita no voy a hablar. Ah, sí. Recuerden que se pueden suscribir al canal de mi amigo Guadamnico, ya que vamos a grabar pronto. No sé qué vamos a grabar, pero por favor suscríbanse. Están en la descripción. Bueno, contra esta cosa. Otra vez la imagen fea de la señora. Que como que digamos... Deja congelado a cualquier persona. <risa> Literalmente. Oye, mi abejita me protegió. Mi abejita me protegió. Otra vez. Otra vez me protegió la abeja. Bueno, muérete ya. Que no tengo tiempo para ti. Muérete. Muérete. Ahí está. Listo, ahora tú que me vas a dar... Mm, chulo. Mm. Pastilla, para mí. Velocidad y nada más. Una pala. Eh, creo que es mejor usar la pala que la cosa esta que hasta hacer. Qué raro. Desbloqueo otra cosa. Ah, no sé. Velocidad. Es que porque tomo esas cosas. Bueno, nada más me queda un mapa. A ver. Vamos a ver si lo logro. Y... Ah, mira lo que hacía la pala. A ver, me voy a enfrentarla. A ver. Uh. Me agarro esa cosa. La de la luna. Me atrae mucho la atención. La cosa de la luna. Exacto. Bueno, me voy otra vez y voy a hacer mi trato. De luchar contra todas esas cosas. Dos bombas. Chido, chido, chido. Ya con eso me convence de que es bueno batallar. Bueno, esas cosas que son, no sé. Pero parece un cuerpito del que tengo yo El cuerpito lindo que tengo Cortado Sin cabeza Bueno, sigamos Y yo ya me voy Oye, la pastilla me hizo más pequeño Una caca de oro. Yo quiero dinero, dinero, dinero, dinero, dinero Dame dinero, dame Yo, yo, yo quiero dinero Dinero para mí, gracias No, mejor no agarro esa moneda Me gastaría una llave Nada por aquí, nada importante y estas cosas uy estas no están estas lanzan bolitas rojas creo que, creo que es sangre con la temática de este juego creo que sí sangre a ver otra vez espero no que no me lance una bolita o una fogata que recuerdo muy bien que me pasó eso morí bueno a ver qué me toca aquí qué será un fantasma qué es, cara es un compañero no sé qué hace la verdad no me importa con que él haga su trabajo de protegerme y ya con que él haga ese trabajo y ya, me convence. ¿Y esto qué es? Bueno, es algo. Oye, espera, y si reviento las calaveras, ¿qué me darán? Una carta. A ver. La luna. Y si el electroporto. Uh, pastillas. Bombs are aquí. No, gracias. Diarrea explosiva, la voy a usar aquí. Ñon. Pum pum pum Una pastilla más. Velocidad vaga. No gracias. Vida alta, uh, me voy a llevar esta pastilla. ¿Por qué no? Bueno, ustedes se mueren todos. Ah, mira, el fantasma les da miedo. El fantasma le da como una calaverita y les da miedo. Uh, me va a servir de mucho. O oh, eso creo. Bueno, me quedo con la bomba y entro a la tienda. Esto no era una tienda. A ver, ¿qué es esto? Uy, uy, uy, uy, uy. No, no, gracias, no me gustó. Y. Un cofre, no me importa Bueno, otra vez estas cosas que no Que no me hacen nada Y es Y creo que la tienda de abajo sí es la tienda, creo que la tienda... Bueno, voy a ir con ella A ver si puedo entrar si, sí, sí puedo Nada, mejor, mejor Ahorro más dinero Tome, donaciones, donaciones Tome mi Un mapa azul Bueno, salgo Como que estoy desbloqueando muchas cosas por accidente bueno, me voy a la sala ¿Son dos? ¿Son dos? Sí, son dos Son dos voces Ay, casi me da con... Ellos también tienen un rayo láser Ay, casi me da otra vez Bueno Toma tú Un poquito de rayo láser De tu propia Me, me da Tomen Creo que se le hace daño A todo lo, a lo de la sala Me dio con el rayo láser Bueno, maté a uno No me hizo nada Rayo láser Toma no, tú no me vas a dar con tu rayo láser Porque yo soy superior Yo no yo rompo las reglas Tú eres un monstruo gigante que me quiere asesinar Y un niño que tiene un rayo láser en su boca Y que lo lanza ¿Qué es esto? Una bola ¿Y esto? No sé qué es No me importa, la verdad ¿La sala del diablo? Nada No, no, no, gracias no gracias. Nada me interesa Además no quiero desperdiciar mi corazón rojo es lo único que tengo. Así que no lo puedo utilizar en una porquería. Bueno, sigamos. Ya, creo que este es el último piso, ¿no? Sí, este es el último piso, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, exploto la abeja y ya. Me meto. ¿Por qué sí? ¿Por qué yo rompo reglas ¿Por qué no me importa? Un cofre con bombas. Lo único que esperaba de un cofre rojo. Bueno, cerebros. Así de grande tengo el cerebro. No, no es cierto. A ver sigamos Me voy a agarrar la llave cuando se quita la de sangre Ya, listo Mato la cosita Oye, no sabía que cosas se podían matar Nada más matando a un enemigo Bueno, al menos me agarro la de esa Y ya me voy Ya Ahora me voy Creo que este es el último piso, ¿no? Sí, sí, es el último piso, yo creo Bueno, sigamos Una carta por una llave Lo acepto, lo compro Ah, no sé qué trata de decir. ¡Uy! Oye, esto es injusto. Yo soy el único que puede tener rayo láser gratis. Se mueren, se mueren. Se... Mátalo, fantasmita, mátalo. Tú puedes. Bueno, al menos lo mató. Lo intentó de matar. A ver. Ay, esta cosa no desaparecía. No, no, gracias a eso. No, no, Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Bueno, más cerebro. Más cerebro. Y... ¿Qué hacía la barra que recogí? No sé por qué la agarré Pues me agarro la de ese y la bomba ¿Por qué no? Bueno, algo, una cosa rara Abro aquí porque sí, ¿por qué no? Porque soy retrasado Ah, no, mira, una llave por una llave Un buen trato, ¿eh? Qué buen trato Bueno, vamos acá Y me pongo a donar, porque sí? ¿por qué no? Ahora me voy Y me voy a ver dónde está el pinche bosque, Que ya quiero irme de aquí ya me quiero terminar el juego, ya. Mira, no, oh, oh, no, no, no, no, no. Ahí está muerto. Me voy ya. A ver, bueno, sigamos. Sigamos por aquí. Ya le voy a ganar, ya le voy a ganar, ya le voy a ganar poquito poquito más, poquito más, un rayo láser más y le gano. Un rayo láser más y le gano. Un rayo láser más, un rayo, un, un golpe, un golpe. Gané. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Bueno chicos, aquí termina el no tristemente, si quieren ver más videos de este tipo, por favor, dejen mucho apoyo ya que me costó irnos el juego. Bueno, lo quería probar y lo quería grabar para ustedes. Bueno, 5 likes y 10 suscripciones para el siguiente video de oh, Exacto. Y suscríbete al canal de mi amigo Guadamico. Bueno, adiós.